Mi primer recuerdo con una bicicleta es como desde los 5 o 6 años, en realidad yo pues monto bicicleta desde que tengo memoria. En realidad no montaba como deporte sino hasta hace muy poco, pero la bicicleta siempre ha sido parte de mi vida. De hecho mi mamá me dice que yo monto bicicleta desde los 2 años, que yo no sé cómo, pero pues eso me dice. La primera cosa que me dio la bicicleta fue enseñarme a esforzarme por las cosas y a saber que con todo esfuerzo viene un beneficio y eso es algo increíble del ciclismo. Y lo segundo que me enseñó la bicicleta también tiene que ver con eso y es que me enseñó a que el esfuerzo no necesariamente tenía que ser algo tormentoso, sino algo que se podía disfrutar, algo que se puede hacer con amigos, algo que se puede hacer acompañado y así es la vida. Es un camino de esfuerzos en el cual si uno se la toma de la manera adecuada y hace los balances adecuados lo puede disfrutar bastante